Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 2. Derechos Políticos Artículo 53 Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de este derecho no quiere permiso previo.